Zombie eh, Apocalypse Hola qué tal? Espero que estén muy bien Y pues En este día vamos a jugar algunas partidas de Free Fire en Ruelo de Squad Pues esta es mi cuenta No tengo Pues yo jugando desde que salió. Pero lo dejé por dos años. El juego. Y. Pues. Estoy volviendo a iniciar. Aquí en este juego. Y vamos a ver. Ah, miren. Vamos a darle a este. A ver qué nos toca. Oh. pues nos tocó algo bueno a ver uno de esto por aquí otro de esto por aquí y a ver otro vamos a ver otro otro y otro y otro quedan dos más que nos, nos tocó oh una padre la incubadora que no tengo la encubadora no, bueno, ya me lo acabé y sí. pues este también, estuve comprando ayer varias cositas pero vamos a iniciar de nuevo y pues vamos a hacer el modo clásico Unas de la escuadra eh, eh, eh, en clasificatoria, a ver qué nos depara el mundo. A ver qué tal nos va. Ah, por antes de eso, vamos a ver, cancelar. Vamos a las armas. A ver, nos tocó algo bueno. Pues esta, sería, Vamos a equipar esta y vamos a poner aquí la que 47. Oh, esta para 10 este, también equipar y la SKS equipar que creo que son todas, ah, nos falta esta ah, y alguna más no, vamos a las VMP, cargador, precisión, cargador, precisión, que será mejor velocidad de rango Creo que esta, el MP40 Ah, pues esta sí está padre Y los rifles Vamos con los rifles, M14 mm, Está padre este Y vamos a La clasificatoria Pues espero Que los vídeos que he estado subiendo Les hayan gustado en mi canal Pero pues quiero llegar pues a una pues esto es una meta más que nada para mí poder hacer crecer mi cuenta desde hace mucho tiempo quise pues grabar videos así pero no, no se me daba la oportunidad porque no sabía cómo y vamos a pasar vamos a ver ahí está me parece este bien bien el no tengo una computadora tan rápida que digamos Pero se va a ¿Sí? Ay, buena buena Pues aquí vamos, eh, me había parado la grabación. Pero vamos a darle. La arma que más me gusta a mí es la Thompson y la Fama. Y luego la MAX 7. Vamos con la Thompson. A ver qué, qué tipo de juegos puedo grabar para la otra. También tengo el los of Duty Black Ops 2 Vamos a completar las historias Pero vamos a centrarnos aquí ¿Dónde está ¿Dónde está Vamos por acá Eso es lo que me cae mal Pues bueno algunas partidas fake. Unas partidas bien malditas. Malillas, malillas. Está ahí, para dispárale, para dispárale. Eso. Mátalo y usa su arma. Mátalo y usa su arma. Double kill. Vamos con la Thompson okay. mucho No soy muy bueno para la pared en mi yeah. Vamos a seguirle. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Este está creo que por aquí arriba. Eh, está aquí abajo, está aquí abajo. Ahí está. Uy, ese es todo. Vamos con la mac. No, aquí vamos a utilizar la famos. a ir la famosa. Y, y el Chaleco nivel 3. Y unos honguitos. Esto se me alcanza para otro honguito, sí. Aquí estamos. Estos siempre vienen por aquí. Vamos a cubrirnos desde aquí. A ver por qué si te vienen, porque si te vienen, aquí está uno, Acaba otro eso es todo jo, jo, y ya sabía que iban a venir por aquí estuvo bueno bastante bueno vamos a darle con la siguiente mm. aquí. la verdad les recomiendo un mouse se llama Valorant Rush y tiene muy buen sensor y tiene muy buena movilidad la verdad me siento, me siento más cómodo con este. Tuve otro, pero no, tiente, no tiene tanta sensibilidad como este. Pero en lo personal a mí sí me gustó. va uno por allá.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 Yo no conté <risa> ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! <risa> vamos, vamos, vamos. Uy, el internet, el internet. Vamos, agarra el internet. Ahí está, Vamos a comprar nuestro casquito, otro de este. Y... Ah, ¿Qué más, qué más, qué más? No, con este está bien. A ver cuánto de... Y vamos 3069, vamos. bestia bueno bueno bueno que los maten los demás no no no Ay. dos paradas ¿Pues ni modo no vamos a tener que ser dos contra cuatro <risa> pero bueno pues, ni... así es esto corre corre corre corre, <risa> corre. Uh. 7200 7200 a ver vamos a utilizarla ya esta y a ver. este esos mil pesos vamos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 Muérete, muérete. No Esto viene a marcarte la zona, a la zona, a la zona. Kill kill buena, buena, estuvo buena partida buena y gana, ganamos. Y. Espero les haya gustado. Como y suscríbanse. Y compartan con sus amigos. Pues vamos a ver los resultados. Bronce ¿todos? Mm, mm, mm, Vamos. Espera. A once, pues estuvo bueno, y pues esto fue de todo.